Hola primero de octubre, el mes de los maquillajes para Halloween Vamos a estar subiendo cápsulas semana tras semana Pero van a ser súper rápidos y sencillos Así que no te vayas y quédate con nosotros Esto es Makeup Story Comenzamos Uajajajaja. My vamos a comenzar preparando nuestra piel con una crema hidratante Porque vamos a utilizar una eh, pintura que es para payaso Entonces vienen muy gruesas y pesadas Pero yo primero voy a marcar Mi maquillaje va a ser ahorita algo rápido Queremos que sea rápido, como siempre lo decimos Y fácil para que ustedes lo puedan realizar Vamos a comenzar marcando las líneas De lo que va a ser el comienzo de mi maquillaje con el color oscuro Voy a quitar mis lentes por aquí Podemos empezar de lo que es el lagrimal. La verdad sí hay que tener un, un buen pulso. No importa que se manche por la parte de adentro porque vamos a rellenar ahorita. Pero aquí vamos a dejar marcado donde no va a ir lo blanco vamos a seguir nuestra línea Ay, el pulso vean Y voy a empezar a poner despacio lo que es mi sombra morada. Bien, bien. Acuérdense que lo, los tonos de fantasía, los maquillajes, deben de ser bien, pero muy bien marcados. Y entre más se vea el tono, va a ser mucho mejor. Aquí ya, ya apliqué lo que es mi sombra y del otro lado pondremos un color rosa muy fuerte. Vamos a empezar a aplicar nuestra base blanca, con mucho cuidado. Aquí yo me humedecí un poco la, la brocha, para que la pintura corra más, que se desplace mejor. Ya tenemos nuestra base blanca. Ahora en esta parte de aquí vamos a ir incorporando el tono, difuminando lo que es el color contrario de mi ojo. Si aquí puse morado, entonces aquí voy a aplicar lo que es morado. Yo ya tengo seca mi pintura blanca y poco a poco por debajo de la línea, lo que es la línea que marqué, vamos a ir aplicando nuestro tono morado así así así por aquí siguiendo la línea en toda nuestra por debajo de nuestra línea Ya que tenemos nuestro color debajo de la, las líneas que hicimos, yo con una brocha la voy a humedecer para utilizar lo que es mi otro tono, que es el oscuro. Con mucho cuidado, ahora sí, vamos a rellenar todo lo que es la parte de adentro de nuestra estrella invertida, o más bien... La estrella que hicimos. Voy a ir aplicando el tono. Estamos rellenando con lo oscuro. Hay que tener un buen pulso. Vamos a poner todo lo que es a rellenar todo lo que es nuestra estrella. Hasta afuera. La pintura. Aquí vamos, aquí vamos. Una sombra negra. Vamos a ir con mucho cuidado sellando nuestro tono. Y que las orillas se vean también difuminado. Ya con esta sombra vamos a ir fijando más lo que es el maquillaje. Realmente no tiene que ser perfecto porque esos maquillajes no deben de ir tan, tan, tan perfectos. Ya ven el, el maquillaje del Guasón. Son pinturas que se van difuminando. Aquí vamos a ir, miren. Difuminando las orillas. Ok, voy a marcar lo que es mi ceja porque supone que estamos enojados. Vamos a poner una, ce una ceja. Voy a ver si no la riego. aquí vamos a poner una ceja en hojalla. aquí estoy marcando ya lo que va a ser mi ceja vamos a marcar aquí nuestra ceja y vamos a rellenar con el mismo la pintura delineador negro voy a marcar todo el contorno de mis labios estamos marcando aquí lo que son los labios con un delineador negro Y voy a pintar y marcar todo lo que es la orilla. En nuestra nariz la marcamos, los puntos, nuestra sonrisa y marcar muy bien lo que es lo... Rojo del centro de nuestros labios, aplicamos unas buenas pestañas y listo. Nuestro look para una noche de espanto. ¡Ah! Y así es como quedó nuestro maquillaje, makeupcitos. Esto es fácil. Me van a decir que no tanto por las líneas que, que hicimos, pero eso nada más para formar nuestro patrón. Tranquilamente, con mucha paciencia se puede lograr. Podemos usar otros colores, en vez de rosa y morado, podemos usar colores más fuertes, pero siempre en la línea de fantasía. Eh, aquí yo apliqué mis pestañas súper largas, que también es, es un buen tip para nuestro maquillaje. Y nada, si te gustó, comparte, dale like y sigue nuestras redes sociales. Y recuerda, Ciberestudio Digital. Ahí nos podemos ver. Y no, no es un terror. Esto soy yo. Nos vemos. Hasta luego.